Listo, y en 3, 2, 1, espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Ese <ríe> es... <ríe> y la mayoría de los cumpleaños dan pequeños detalles a los invitados por haber insistido. In Asistido. Sí, <ríe> ya iba a decir insistido. Uh, Interesante. <risa> no Muchas risas, ¿cierto? No, es que. En la cara a una torta en tu cumpleaños. Me <risa> ¿Qué hago? Pues, ¿cómo hago para.? Bueno. Vuelvo Y en mi experiencia, eso es muy divertido, pero al mismo tiempo uno siente que se va a ahogar. Bueno, sigamos. Le agarro. <risa> hago si me dio tos? No, así no voy a hacer ahora, así como voy a hacer. que pues sí. ¿Algún otro, a ver, Juan, ¿y detrás de cámaras, algún otro clip? No, pero solo no te digo que voy a morir. Ah, perfecto. ¿Por qué? Es pues que necesito... Porque okay, es que necesitamos ver el siguiente clip. Uh, ah, ok, okay. entonces dejo que me maten porque yo estoy feliz. Bueno, no, la verdad mm -hmm. no. Ah, ok, entonces voy a morir. Bueno, eso fueron unos buenos bloopers, la verdad. <ríe> Incluso yo me sorprendí. Suscríbanse si quieren una parte 2. No olviden darle un buen like al video. Y compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás forever Veralón, solo suscríbete. Pero ya no sabemos forever Veralón porque ahora yo soy tu amigo. No olviden seguirme en Instagram con soundcool0709. Y en TikTok igual, aquí les dejo el link en la descripción para que puedan seguirme. Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.